Debes jugar, si no juegas no te pegas Pero esto no termina ahí El próximo lunes comenzamos la semana Con Loto Cash Con un premio de 550 mil dólares Y lo puedes pedir Con la doble revancha Que tiene 235 mil dólares Y te invito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 El 9, el número ganador de Pega 2 es el 0-9. Repito, el número ganador, el 0-9. Veamos los números del Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3. Para el sorteo de día, mucha suerte. El primero esta tarde en el Pega 3 es el 7. El 7, el segundo, anótelo, es el 1. El 1 y cerrando Pega 3... Repitió el 7, el 7, el número ganador en Pega 3 es el 717. Repito el número ganador, el 717. Y cerramos esta tarde con el sorteo del Pega 4. Última oportunidad de ganar ahora en la tarde con lotería electrónica. Llega el primero para el Pega 4, es el 5. El 5, el segundo, anótelo, es el 4. El 4, el tercero para el Pega 4. Ya está aquí, es el 8, el 8 y cerrando Pega 4. Es el 0, el 0. El número ganador en Pega 4 es 5480. Repito, el número ganador, el 54 80. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta tarde. Para más información, visite nuestra página loteríasdepuertorico.pr.gov. Gracias por recibirnos en sus hogares. Esperamos que sigan disfrutando de este maravilloso sábado. Los esperamos en el sorteo de esta noche. Recuerde, es a las 9. Que tengan todos muy buenas tardes.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 Habla, ¿entiende usted? Me da mucho esa opinión sobre mí. Sobre todo cuando viene de usted. Miguel, Opa. ¿no vas a invitar a este tipo?